Rice Pirate yeah. Yeah. Oh. <laughs> ¡Ey, hola Miguel! ¿Eh? Ah, no, me confundió. perdón, creía que eras un amigo mío. ¿Quién? ¿Tú? ¿Somos amigos? No, no, no, no, no. ¿No somos amigos? Eh, no. ¿Por qué? ¡Que he hecho mal! ¡Puedo cambiar! Que no, que no, que simplemente te he confundido con Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Tu novio? No, es mi amigo. ¡Pero si tu amigo soy yo! ¡Que no somos amigos! ¿Entonces qué somos? ¡No somos nada! ¡Me estás dejando! ¿Pero cómo te voy a dejar si ni siquiera somos nada? ¿Que no me grites la acto de nuestro hijo! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Pues te tengo la solución! Project Z es una red social que está enfocada para que tú puedas conseguir amigos que tengan tus mismos gustos. Y la mejor forma de hablar con una persona es dándole en el botón de Meet y automáticamente lo que hará es hallar a cualquier persona que esté en línea y que comparta tus mismos intereses. Y eso no es todo. Con esta nueva función llamada Círculo, tú puedes unirte a una comunidad de personas que son fanáticas a todo tipo de cosas como juegos, películas y series y mucho más. Y si quieres hablar con un grupo de personas, puedes darle en el botón chat y puedes hablar del tema que más te guste. O sí o sí, la mejor aplicación del mundo. Gracias a esta aplicación de Social Project Z, tengo unos nuevos mejores amigos. Adiós amigos todos. Registrate con el código George para que podamos ser amigos. Puedes agregarme los buscarme como George. Es muy fácil de buscarme. Ah, y no olvides registrarte con el código George. Descarga Z de una vez por todas. Enlace en la descripción. Cook, cook, cook. rap. Cook, cook, rap. I love my pipe. Party with my pipe. Love it on my pipe. Rub it on my pipe.